Hola, mi nombre es Julián Esto es Me Encanta Cantarte Y hoy vamos a trabajar con un bichito Que todos conocemos bien canta, cantame, canta, Me encanta cantar, me encanta tocar Me encanta estar acá, me encanta Quédate hasta el final que hay una sorpresa Porque tenemos que elegir juntos El nombre de un amigo muy importante La canción es La Cucaracha Y dice así, la recuerdo La cucaracha tiene su dificultad fíjate ¿eh? una mano empieza con la derecha dice así la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque no tiene las dos patitas de atrás la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar falta porque no tiene las dos patitas de atrás no te olvides de suscribirte acá lo podés hacer también podés poner la campanita para que te lleguen las novedades lo hago por última vez fíjate la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque no tiene las dos patitas de atrás te sale. Acordate, estamos los sábados y los miércoles, dos programas por semana y le estamos eligiendo el nombre a la mascota de Encanta Cantarte. Ya nos llegaron un montón y pican en punta, flan con queso, Cruz Delfus y Cantito. Mandanos el tuyo, anotaros acá abajo en cualquiera de los comentarios, porque este año lo vamos a bautizar. Mi nombre es Julián, esto es Encanta Cantarte. Hasta la próxima.